¿Qué hace, viejo? Solo está caminando Sin hacer mucho No te duermas, yo sé que algo pasará ¿Qué está fingoneando? ¿Qué está <risa> ¡Epa! ¿Está desviando. ¡No! <risa> ¡No es correcto! ¡Señor, ten piedad! Señor, Jesús, ten piedad de mi alma, llévame toda tentación, amén, y amén. Ay, pero qué película tan mal me Ay, pero esta la señorita Máquima está de huevo. Dilo, pendejo, dilo. Yo voy a para Oiga, señorita los... Máquima, quiere una palomita. ¿Quedó claro? ¿Oh? ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Ah, ma... Dios no, no, durante la película uh -huh. Y si algún dios se Si en no, camino ¿Eh? Lo mataré